De la zona de confort, ahí se explica más Si sí, es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque la verdad es una forma muy sencilla y muy práctica de salir y empezar a crecer como persona y en la empresa también. Estábamos hablando de la parte de competencia y profesionalismo, ¿sí? y esta parte la vamos a terminar nada más recalcándoles el punto de lo que hablamos. Una persona verdaderamente profesional no es la que vive en una empresa donde todo es perfecto. Así como la de ese bello planeta del que platicábamos hace rato, ficticio. ¿no? Una persona profesional está consciente que la única constante hoy en día, la única constante hoy en día es el cambio. Fíjense qué ironia. En la familia, en tu vida personal, en tu trabajo, la única constante, lo único que permanece es el cambio. Es estar seguro que habrá cambios. Si alguno de ustedes. No sé quién más tenga, muchísimos años en el calzado. ¿Los algunos de ustedes se acuerdan de hace 15, 20 años cómo era el calzado, la producción del calzado? Yo no lo sé porque yo no lo viví, pero sí me han platicado, sí le he preguntado a gente que tiene muchísimos años en el calzado. Y las cosas en el calzado eran totalmente diferentes. ¿Cuánto nos, hablaba, ¿Cuánto nos duraba un modelito de zapato? Pues hasta cinco años. Y los mismos suajes y los mismos... Y una dos combinacioncitas y se acabó, nada más, y lo mismo, lo mismo, lo mismo, ¿cuánto nos un lado? otro estaba comentando a Omar, un día de mi hermano, anteriormente pagaban por llevarse la basura, llegaban, ¿cómo le va a vender la basura? Y hasta, no, es que ya se la está llevando el le doy 50 pesos más, se la llevaban, llegaban, los punesas hasta que, que barrían la planta para que se pudiera llevar hasta el último que va a salir, ellos mismos porque querían llevarse lo más que pudieran. Estaban invitando los refrescos a, a los chavos, porque se llevaba la basura y la compraban y invitaban los reveses. <risa> al revés, tienes que pagar porque se llevó la así. Exactamente. Ya, no no más se... cambian las cosas. Pero hablamos de eso, por ejemplo, ha cambiado. Y sobre todo, se nota mucho es en esta situación, el modelar. Actualmente, ¿cuánto nos dura, por ejemplo, el, el modelo de zapatos? Bien poquito y ya estamos sacando otra colección. Y tienes que llevar un montón de combinaciones de. de, de, de y un montón de modelos y a ver qué se queda. la Hacer inversiones fue bien fuertes. Es el cambio, está cambiando constantemente, es la única constante. En cuestión de lo que es proveeduría, ahora vamos a los proveedores del cazador. Un bondeado, un X material, ¿cuánto te dura? pero cuatro o cinco meses y se acabó y el que sigue, el que sigue, el que sigue. Y lo que se les queda, ya se les quedó. Lo tienen que andar matar. ¿no? a los que se dedican a fabricar suelas, ¿no? ¿cuánto les dura un monde de suela? una colección completa de moldes que se tienen que maquinar en aluminio, vaciado, en CNC, máquinas muy este, avanzadas. Es el cambio constante, es el cambio, ya lo saben. Las personas que se logran adaptar a los cambios son las personas que sobreviven. Las personas que logran entender los cambios son las que sobreviven. También lo vimos haciendo una catástrofe hace mucho tiempo. Hablábamos del imperio, por ejemplo, chino como de ser el mayor imperio del mundo, se convirtió en el país más pobre de todos, porque se amurallaron, ya ven la gran muralla de China, ellos dijeron, somos los mejores, nos vamos a amurallar, ya no queremos saber nada de afuera, y fue su peor error, porque no se abrieron al cambio, se encerraron, y hasta hace poco, en los 60s en los 70s, con los presidentes, estos comunistas que tuvieron, que eran gente implacable, y dijeron, sabes que este país es el más pobre del mundo, vamos a ser implacables y vamos a crecer, porque ya tocamos fondo, y se empezaron a abrir a los cambios y actualmente son la nación más desarrollada de todas tienen las, las carreras de universitarias y de maestrías y doctorados las más avanzadas que están en China porque supieron hacia dónde iban los negocios entonces es bien importante eso entonces una persona verdaderamente profesional sabe que la única constante es el cambio ustedes por ejemplo no ven que les estoy platicando y les estoy platicando muchas cosas y puede parecer que es muy sencillo. Puede parecer que es muy sencillo. Se ve muy sencillo como el chicharito de Giovanni mete los goles. ¿no? Pero ¿cuántos hay capaces de hacerlo? Pocos, pocos. Porque no es sencillo. Se ve sencillo, pero no es sencillo. Porque ¿qué es lo que hay atrás de, de, eso, de ellos? Horas y horas y días y semanas y años de práctica. Es como un pespuntador que de repente hacen las telas muy bien hechas, con muy buena calidad, en un volumen muy alto, que ve su destajo y se lleva mucha lana. Se ve sencillo, pero si fuera sencillo todos podrían hacer lo mismo y no lo hacen. Entonces es práctica. Por ejemplo en esto, ustedes ven ahorita la capacitación, pero ustedes no saben cuántas horas yo tarde preparándola, por ejemplo. Tarde media hora, tardé una hora, tardé tres horas, tarde cuatro horas. ¿Quién sabe? Pero hay una preparación de de todo este tipo de cosas porque no puedes llegar a improvisar. A ver qué se me ocurre. Que se notaría de inmediato. Benito, Omar, Pepe, personas que ya han estado en muchas capacitaciones conmigo dirían, caray, si nos dijo exactamente lo mismo, exactamente lo mismo que siempre. Los mismos ejemplos, los mismos regaños, lo mismo que siempre. Se nota. Y les pongo como ejemplo porque ustedes también en el trabajo todos los días llegan y podemos caer en esa rutina, en ese, en ese ya estar en nuestra zona de tiempo y no caer en lo que es el profesionalismo, tendríamos que estar preparando nuestro trabajo y tendríamos que estar viendo qué hacemos nuevo y qué hacemos diferente todos los días para no caer en lo mismo. Entonces eso es muy importante ya como punto final en relación al profesionalismo. ¿no? Les quiero recordar lo que es un cliente y proveedor interno. No voy a tardarme mucho en eso porque ya lo hemos platicado en una sesión anterior hace mucho tiempo así como hay clientes afuera que compran nuestro zapato, así en la cajita y se lo miden y todo, así nosotros tenemos tanto un proveedor interno en tu caso por ejemplo, tú estás en preliminar de tus pues, todavía, ¿sí? ¿qué estás haciendo? Sí, de corte y a ti te, te sueltan las tareas las personas de corte, obviamente están cortando y tú empiezas a distribuir las tareas a las muchachas para que hagan las fracciones el proveedor son los muchachos de corte y tú le entregas, parte de tu trabajo viene a recaer en puntos. Si se hace bien, les beneficia a ellos. Si se hace mal, les afecta a ellos. Ahí está el cliente y el proveedor interno. Ella, ella tiene una, una área de la empresa que le provee. Y a corte, ya habíamos hablado, que les proveen en el almacén. A ti te proveen parte de almacén, programación te provee de lo que se va a hacer, y corte también te provee. Y tú mandas todas las fracciones y generalmente es orientado para parto, eso, que van a ciertos puntos. Si las cosas van incompletas, le afectan a nuestro cliente interno. Nosotros tenemos que ver, no lo olviden, ya no voy a, no voy a tratar mucho en eso, porque los productores es, Tenemos que ver la manera de, así como cuando vamos a comprar unos zapatos y los quedamos exactitos y que estemos bien satisfechos con ellos, así debemos estar teniendo a nuestro cliente interno muy satisfecho con el producto. ¿Sí? Por ejemplo, de montado, el cliente interno es adorno, ya lo hemos platicado varias veces también. Si va mal montado, pues obviamente adorno ya no va a poder hacer nada. ¿no? Entonces, esa parte sí se les quería recordar que es muy importante. Debemos de estar revisando nuestro producto, cómo nos llega, porque cuántas veces no nos ha pasado que viene mal y así lo metemos. Algo que se podía corregir desde antes de las tareas, por ejemplo, de corte. Si las metemos como vienen y no las revisamos y si traen un problema de, de pespunte, se pues va a empezar a montar mal el zapato. Entonces, esa parte sí es muy importante. Ojo, hay que tener bien clara la diferencia entre lo que es ser ayudante de nuestra gente y ser un encargado supervisor. Muy importante. Encargado supervisor. No chalán de, de, de, de apagafuegos. ¿De cuáles es? Ese? Nada más hay de dos opas. O eres un para fuegos de tu equipo, o eres un encargado de supervisión. ¿Qué sería eso? ¿Qué sería para ti un encargado de supervisión? Un encargado de supervisión sería estar sacando todo y que todo salga bien. Checando todo y que todo salga bien? Ok. ¿Para ti qué es un encargado de supervisión? Pues sí, lo que dijo él. Y el apagafuegos viene siendo como, de, es como falta de experiencia o más que nada saberlo analizar. o pues sea que quedará al final que se arreglando todo, mas sin embargo lo que él dice lo primero es de antes para que todo venga bien. Exacto. Muy bien. ¿Qué sería para usted un encargado de su permiso? Pues checar si falle de adorno, de montado, para la casca, casca fuera, y pues que todo vaya bien. Muy bien. ¿Para ti qué sería un encargado de su permiso? caso sería la calidad de, de trabajo de mi departamento. Para que para ti que sería mi cargador de supervisión. Checar pedidos, la calidad y la calidad de mi departamento y del que viene atrás de mí. Okay. Que salga algún detalle de no, su pues, de preliminar, de tres puntos también. Chocar una un que otro detalle que se le pase de declarar el pespunte departamento. Muy bien, lo que te afecta el departamento. Unirse de acuerdo con tu proveedor, que en este caso tu proveedor no es. Es un ¿eh? de acuerdo y exigirle a tu, a, tu, a tu proveedor que requiere las cosas como tú las necesitas. Y así, que, cada uno lo exigiría ¿sí? a su proveedor ¿verdad? totalmente. ¿Para ti qué se encargado de supervisión no Estar checando que las cosas vengan bien desde el que te estaba dando, por ejemplo, a mí la maquilaría me da la, las tareas, checar que las tareas me las esté dando como deben de la que me está dando unas cosas que no van. me he de chocar. Desde ahí no van bien. Tienes que comentarlo con ella y no dejarlo pasar. Tienes que checar que no te den modelos trabajosos, Marquitos. También. Ok, ok. No te quedes. Eso, ahorita no. ¿La ¿Qué? ¿Oli? Pero no está. ¿Usted? ¿Usted va Sí. Por favor. Encargado sería? Eso no, ser, ser, para empezar, este, incluso no ser, eh, uh -huh. que, que mi, mi cliente en este caso, lo único que sigue, este, no tenga problemas con mi, con mi área, pero aparte darle la herramienta necesaria a la gente para que percibiera su trabajo, ¿no? para, para dar mejor el servicio que se le da al cliente, que en este caso viene siendo, pues, punto para mí. ¿Para ti qué sería muy caro su Nos Más que nada, checar todos los detalles, las recomendaciones de tareas. O sea, hay veces que te vaya a cada concesión, un par de veces, un pues Yo les doy máquinas, checarlas, que vayan a sus cintillas, a sus asesores, o más que nada, que salgan bien las cosas. ¿Para ti qué sería muy caro? Básicamente es lo que dije, menos, pero lo principal es lograr que mi departamento funcione como debería funcionar. Se ya funcionando eso, funcionan todos los demás. Tanto los que dependen de mí, pues, los que... Y un ¿Sí? comentario, yo creo que me he fijado en todos los que somos encargados, no somos encargados, somos, somos nada más puros para pruebas. ¿Por qué? Porque básicamente esta empresa funciona con puros, puras urgencias, Entonces los encargados se encargan de apagar ese O sea, ya estuvieron ese, ya brotó otro es lo que afecta en el funcionamiento el funcionamiento muy, muy interesante también ahora tiene qué sería un encargado supervisor? Uh, ya te chequea lo mismo todo okay ya su nombre lo dice todo o sea supervisar un encargado supervisor su trabajo no tiene que ser manual tiene que ser mental uh -huh. o sea como un juego de ajedrez ir acomodando las piezas conforme este, se vaya desarrollando el juego para darle seguimiento porque la paga fuego este es solamente improvisar algo para que salga, siga funcionando, medio funcionando la labor de, de la empresa. Muy bien. ¿Tienen satisfecho aquí en totalidad? Exactamente. Exactamente. Y precisamente vamos a eso. Ahora vamos a ver el otro lado de la moneda, para terminar este pequeño ejercicio de, de, de, de diálogo que estamos haciendo, Vamos a ver el otro lado de la moneda. Los encargados supervisores ya dijeron lo que es un encargado supervisor. Ahora vamos a preguntarle a Benito y a Omar y a Don Polo, porque a lo mejor ellos tienen otra visión de lo que es un encargado supervisor. Entonces va a ser muy interesante qué es lo que yo pienso que Benito necesita de mí y va a ser muy importante escuchar ahora qué es lo que Benito piensa que yo debo de hacer y puede surgir algo muy interesante porque a lo mejor encontramos que no es lo mismo o que traemos conceptos diferentes, o que más o menos andamos en el mismo canal pero a lo mejor nos faltan dos o tres puntos importantes que tener en cuenta entonces Benito para ti si tu meta es que la empresa logre viabilidad expansión y solvencia que son las metas, ya que, que estamos hablando ya de un nivel ejecutivo alto, son las metas que siempre tienen uno pensadas, viabilidad, solvencia y expansión. Todo lo demás, que si el zapato, que si la calidad, todo eso son maneras de cómo lograr esto. Esto es lo fundamental, porque lo sabemos y lo hemos vivido, don Poré. una empresa que no genera utilidades, pues tarde, tarde, tarde, tarde, tarde, tarde, tarde, tarde. por muy buenas que sean las personas que estén ahí, por muy dispuestas, por muy Enfocadas a la calidad, si no se da esto, no hay nada. Entonces, tomando en cuenta eso, ¿qué es lo que tú sientes que debería de ser un encargado supervisor? Más que nada, estaba hablando de todo y, y está checando realmente todos lo, los procesos, porque nos pasa mucho, ¿no? Que hay veces, tanto de ellos como de uno, se, se, se le puede hacer la gente hacer una cosa y. Y no están en, A lo mejor ahorita hay muchas cosas que cada. otro lo que escucho cada uno es un comentario. Y a lo mejor sí saben lo que, lo que, lo que deben de hacer, pero no, no lo hacemos realmente. A lo mejor ellos saben que, que tienen que checar esto y realmente no se hace. Cuando realmente nos, ha, nos pasó ayer un modelo. Sí. Y a veces, don Polo tiene razón. ¿Por qué? Porque se mete la producción y a veces se dan. Se dan órdenes a la gente y no realmente no le dicen como deben de ser, no le dicen, haz esto y ya lo dejan allí, no y ya se va, pues, y no supervisan, sí cuando debería de haber hecho menos, a ver, si habéis dicho que no, a ver, mételo otra vez, realmente capacitar a cada una de su gente para que ellos no tengan ningún problema en el proceso. ¿Vale? A ver, voy a hacer un paréntesis aquí, qué se refiere a que metimos un modelo nuevo? Que no habieron ni siquiera sacado un extraño porque fue una maquilla que nos mandaron de, de clase tenemos nada más, me el, el mandaron pues, suajes, materiales, y el zapato no como estaba hecho. Entonces Benito opta, y es una muy buena idea, que se hay que meter una tarea piloto de 20 pares, para ver los detalles. Pero resulta que se metieron como si ya lo trabajaron. Metieron los 20 pares, y luego se sacaron a un lado porque trajeron un error, y, y, y rebasa la producción al, al, al, a los 20 pares pilotos. Y sobre la producción ya vamos como que mejor, ver este detalle, este detalle, lo hubiéramos visto con los 20 pares que se habían lanzado por procesar mm. Y, y, y más sin embargo, ahí es donde quiero que entre la función de todos los entrenadores y sí. supervisar, ¿qué es un supervisor? Yo tengo que supervisar eh, fracción por fracción de lo que comprende mi departamento. Sobre todo cuando es un modelo nuevo, no lo debo despegar. Y debo detectar, a ver, desde que voy a llegar a esa parte, a ver si yo soy el de desfunte, debo detectar cuáles son las fracciones con las que puedo tener un problema. Porque examino el corte, esta fracción va a requerir de que esté yo ahí. El, el, el, el armar lengua, yo creo que hasta por inercia lo hacemos. ¿sí? El armar lengua no tiene problemas, es que, es, ¿sabes qué? Déjame apunto, estas fracciones van a requerir de total atención y estar bien presente eso es lo que yo para mí debería hacer. Y si es bueno que cada quien cargue su libretamento, yo esperé por cada quien cargue a su y cuando detectemos un error, ahí lo apunte, un detalle, y usted les va a firmar cuando ya haya estado solucionado ese, ese detalle. Sí, así va a ser. Pero sí sin esto, que también usted lo firme, porque si empezamos con eso, lo que acaba de comentar Robert, si usted ya no lo firmó, ya se solucionó y no lo ve por las piezas que hay, entonces viene a dar que, que ya. Ellos van a ah ¡ay, la punta, no cabrón! Y que a veces no nos hemos hecho una disciplina, a veces de repente hay personas aquí que se han caído en la zona de confort, de que los están multando porque no van a firmar su polis, su su, su de no firmar. Y ya se conformaron con que le ¿De cómo es la, la multa? 30 pesos. Ya, 30. Que me Y me dice Benito, oiga, pero es que los tres Benito. Pero si con 30 pesos no son capaces de ir a firmar, imagínate que ya les cancelen la multa de los 30 pesos, de plan ya lo no van ahí. Le digo, no, cabrón, si sí, eso ya mejor, de veras mándales por correo, por, por y dame un, un, un correo electrónico para que puedan nadie hacer eso, le digo, si así que le están cobrando 30 pesos, vale, 30 pesos, pero sí, siento que, que todos los errores los colocamos nosotros en el lugar, ¿no? porque no se le pone la atención debida a lo que debe de ser el proceso, porque hasta cuando se mete el modelo pues siempre estamos que porque no tuve tiempo, porque las carreras por el error. Yo pienso que todo eso que está aquí lo provocamos nosotros porque no le ponemos la atención que se le debe de poner a cada cosa. Si cada quien uno de nosotros, incluyendo yo, le ponemos la atención que debe de llevar, que pues seguro que no no hay ningún error. Ya o sea, digamos si si Pancho si Pancho está allí y checa todos los detalles y y este vito está con él era a porque es tu batallero o algo pero poner ponerle la atención que debe de ser porque muchas de las veces no se le pone la atención y todo eso se provoca una pinche o sea, ya, ya nos damos cuenta hasta cuando está aquí en el montado en el adorno hasta cuando ya en otro departamento que ya no se le puede hacer nada ah, yo pienso que hay una cosa que sí me da mucho que te dices que pensar más para trabajar menos cómo vamos a prever de hecho de otro día cada uno de nosotros antes de irnos debemos de checar qué le vamos a dejar a digamos Pancho, qué le va a dejar a Víctor Víctor qué le va a dejar a, a Alejandro y así ¿Por qué? porque nadie sabe el día de mañana que Pancho por X llegue tarde o sea no afecta nada de lo que debemos de hacer antes de irnos cada quien armar un plan, de trabajo, un, un plan de trabajo para para sí. checar ¿Ah? y yo pienso que, que eso sí que, que, que estamos aquí todos y ahora sí tenemos la importancia que debemos de llevar porque Fíjate, casi yo pienso que sí es penoso porque cada que Don Polo te anda buscando, lo que otra vez ya la estamos cagando y yo pienso que debería de buscarte ya como para otra cosa más. Porque no más planteamos, porque no, no vamos... A... Bonito sería que todo esto lo tuviéramos, pero como una cultura de crecimiento, sí, sí. Y, crecimiento y ya como algo constante. Pero no por broncas, porque broncas que haya, pero lo normal es tu Que te hable para que, ¿no? aprender algo nuevo. Exactamente, algo nuevo, Exactamente. Que no lo no, mismo. No. Yo quiero que a veces entiendan mi actitud no, no, o no. mi reacción en el momento que veo un zapato bien taquillado, a punto de cargarse a la camioneta de turno, saco el zapato y empiezo a ver que ese error viene desde preliminar. Y yo sí, digo, siento no me enojo por el error que esté aquí, me enojo por todos los departamentos que pasó por todos los superpoderes que pasó Finalmente pasó el último que es el deporte de don y nadie vino a detectar esto y si no lo ve, si no se me ocurre checar el zapato que está disfruto a la carta, este detalle todavía no existe, todavía ustedes ni siquiera hacen conocimiento de él. Y ya ven funda, o ya están todas vosotras. Una no, vez me dijo, no se moleste, por lo que dije, mire, si me enojo no estoy enojado con usted, estoy enojado conmigo mismo porque me pasan estas cosas. ¿No? Totalmente de acuerdo con en esa ocasión, yo ahorita, es mi primer punto, ¿verdad? Eh, si hice analizado eso, de que si algo empieza mal, por lo regular, va a quedar mal. Entonces yo me imagino que como se dice, desde el, si el primer proceso viene desde el bordado, desde salen bien sus pares, yo de ahí, Leti divide bien su trabajo, si Pancho entrega bien, yo tengo que entregar bien y viceversa. O sea, tiene que ser un engrane donde todo tenga que funcionar. Es y lo que está pasando aquí es que el engrane llama chueco. Uh -huh. ¿Y qué pasa cuando ya le llega a Alex? Alex es el que me corredor. Yo le tengo que completar piochas, Alex será. es tu cliente. Es mi cliente. Yo le tengo que completar piochas, Pero de todo eso viene, volvemos igual a regresarnos atrás. Uh -huh. Un pancho a lo mejor por X cosa, por la frecuencia que cuesta mucho, yo imagino que tiene que ser tratar de que sea un proceso de inicio y, como ustedes dicen, por acostumbrarnos a altas y bajas en cuestión de meter en esta tarea a gente porque es de donde A lo mejor, si en este caso viene todo esto, tratar de que sirva completo para que podamos hacer lo mismo, un seguimiento. Porque a veces subieron la tareas, se metió dio el pespunte y pues me pasó, Pero sí pagó una, una cita porque la Se para el proceso, el pespuntador también que está por lo que haga me exige. Estoy parado, estoy perdiendo 20 minutos para el día es un ciclo. Claro. Sí. Y empieza los apagafuegos. Quiero enmendar un rendiendo y lo único que estás haciendo es apagar un fuego aquí, apagar un fuego allá y es cosa que no va a acabar. Para eso, a lo mejor tengo que agarrar más práctica, o sea, más, la mente más fría. Llevo apenas un promedio de que tres, cuatro días, de que tengo que agarrarlo, no, lo no tengo que agarrar. Y como esta cuenta es algo de motivación para eso, ¿no? A ver, para sí. no andar tanto, porque si no, si nos vamos a llevar día. Eh, ahorita, quiero va a hacer? Me, me, me acuerdo de eh, acordarme eh, de eh, alguna eh. cosa que acaba de pasar ahora en esta en semana. Vamos a ver aquí qué tan importante es estar bien coordinadas, el otro día se daña una máquina de puente hora en la semana, de las que hace todo lo que es el sintético al corte, ¿okay? porque están fraccionados, una corta virus, otra corta torre, otra corta plantas, celastes, es, este, plantillas. Entonces, rápido, se la lleva la máquina y no me dice, mira, si es esto, tardar dos, dos, tres horas, si es esto, un día o dos días, no podemos saber rápido a ver, ¿sabes qué tan importante es que vayan vale al el día las personas, el, la, que corta la planta, la que corta la plantilla, les cortan los enlaces, deberían de estar al día, que, lo, que se que les ocupen esa máquina y que se ponga el que corta ahí, y, y este se supone que se están cortando las tareas que apenas están programando, de planta, de plantilla, no debe, hasta lo podemos parar dos días y no pasa nada. Y acaso, a, a, efectivamente, sí van, casi van a al los mucho, casi van a ver, no, ¿no? ¿no? ¿no fentan, no, un poquito de la ahí. Nos sufrió ¿sabes qué? Esto debe de haber Que lo que esté cortando el planta, aunque sea una operación que se fue para el montado, aunque no vaya la corte, diga, oye, me van a cortar el sintético para el corte, también estoy cortando la planta para eso sí, porque ya podemos ver que podemos llevar una ventaja hasta de dos días, sí. en el caso de que no falle una sí Pero, Al final, para que se tenía que solucionar, ¿no? No podíamos darle la espalda a eso. Y si se solucionó el problema, entonces, y ahí la importancia de estar todos trabajando coordinadamente. Pues, eso sí. es muy, muy, muy importante. Yo que si no ha sido así, nos hubiera afectado muy puedo hacer ese movimiento. ¿Sí? Aquí lo aquí lo que pasa es que cuando hay un problema, a veces muchos de nosotros bueno, tenemos que llevar el problema y la solución. Oye, se está ese problema pero yo tengo un propuestas, propuesta, pero muchas de las veces de nosotros hay esto y, y ya lo tienen que resolver, digamos, un polo, o sea que sea. Entonces, yo pienso que si se ve el retón, que lleva una propuesta está esto, para esto. Para el problema para y eso. la propuesta, la que tenga, si tiene más propuestas tenga, mejor. Hay una ley en los, en los asuntos sí. de, de empresas y de fábricas. Eh, es una ley para, para los encargados, para los supervisores, para los gerentes, para los dueños, Es una ley y la ley dice: nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca resuelvas un problema de los Siempre, siempre, siempre, siempre exige la resolución. Sí, lo entendieron. Sí. Pues yo, pero también aplica para ustedes. O sea, llego yo, yo estoy en tu departamento, yo estoy haciendo una fracción. Ay, ¿sabes qué? Pues esto y esto y esto y esto. Pero es algo que yo puedo resolver, que a mí me toca y luego lo que hacemos es las acostumbramos y lo platicamos a la topo ah está bien yo voy, voy, traigo llevo, ¿qué? y lo que vamos hablamos de apagafuero ¿sí? voy a yo esto, lo otro y las otras acá hasta más, y sí, y más sí. las uñas y todo y ahí vas tú pero deshaciéndote por todo lados qué pasa, eso están mis tareas también se pues, aplica desde ahí desde ahí o igual contigo manito llegan esto y esto y esto y esto yo, yo no sé que de supervisar, tenemos que agregar el tema de que el ejecutador el hay un problema y una vez te pago, o sea, acá lo ejecutaron luego en ese momento. Sí, tiene razón, nada más, aquí no perdamos de vista algo muy importante, acostumbramos a veces, mal acostumbramos a veces a la gente a estar resolviendo todo, y no les exigimos que ellos mismos resuelvan las cosas. Ejemplo, ya cuando algo llega contigo, con Omar o con Don Polo, es porque ya, ya es una catástrofe. O sea, para que tengan que intervenir ustedes, ya es una catástrofe, ya es un problema Y al rato sé que se genera una situación ya de suma de confort. Pues ya sé que, como en el dibujito este que vimos ahorita en el video, pues ya sé que mi jefe no me va a estar gritando todo el día, pero pues... Ay, al rato me echo una chava y se me olvida. O mentalmente me desquito con él y se me olvida. Me desahogo y se me olvida. no. Entonces, tiene razón. La regla no dice no resuelvas. La regla que les le he decir no dice no resuelvas. O deja que se vayan las cosas atrás. No. Pero si realmente estás atento y estás capacitando a tu gente, tú vas a encontrar la manera de que ellos mismos resuelvan ya los estás capacitando. Exactamente. Independientes. Independientes. Entonces, aplica desde ahí. Pero es, te llega con algo, ok, escúchalos muy atentamente y al final, ok, ¿cómo lo vas a resolver? No, pues tú resuélveme, pues eres el encargado. No se escuela. Tienes un muy, muy, muy malentendido resulta. No es así. Yo, lo que corresponde a mí, Roberto y esto y lo sí. otro, yo lo hago o tengo quien me ayude. Que pongo a la persona encargada que lo haga. No hacerlo yo. Oye, es que falta este, este, esto. Va, y resuélveme, sí. Es cuestión de proveedoría. Ve, y resuélveme. El, el almacén con el proveedor. Es que no tengo esto, no tengo lo otro. resuélvamelo por eso siempre se anda agarrando fracasos con, con los proveedores que siempre se los agarran esa actitud a mí me resuelve es que yo necesito mis cosas que no voy a parar a toda la planta si de por sí tenemos esos cambios y esos brincos ahora imagínate faltando materiales entonces eso que quede bien claro sí nunca nunca nunca que resolver eso qué diferencia va a haber en el llegar el, el, el momento que venga una persona y le diga benito no los problemas que tuvo sino qué problemas tú, resolvió cuando pues, sí, benito que, te, que todos esos problemas pero esto lo, no, lo no, resuelve no. de esta manera, y esto, de esto, y esto, de esto, ah, sin palabras, esa Exacto. persona ya son de las que están, sabes que esta está siendo del, del, del, del que acabamos de ver. Y eso abriría la puerta de un pueblo a que Benito pudiera empezar, empezar a hacer lo que realmente Así es su trabajo. Así es. Empezar a hacer su trabajo. Que su trabajo sería de observación de todos los departamentos, y de ver cómo puede optimizar cada departamento. Observar cómo pueden las cosas mejorarse. ¿Dónde cabe una pequeña mejora? Así como los atletas que por décimas de segundo van mejorando así pequeñito. Así, el desempeño de cada Poco a poquito, uno. Poco a poquito ir ese, y al rato ya el desempeño es mayor. ¿no? Pero ahí llegaríamos en ese momento, no antes. Entonces esa parte sí es muy importante que la tengamos clara. Ya para terminar, Omar, tu punto de vista de lo que son encargados encargado de supervisión. Un encargado, yo pienso que, o bueno, sí... Este, que un encargado debe de, de prevenir, por ejemplo, todos los errores y no está reparando los daños, porque al final de cuentas nos volvemos en que todos, o sea, antes de prevenir, pues sí. el, el error, porque no prevenimos nada, no checamos nada y hasta que ya está el error, ahora sí estamos remenando por ahí este, lo, que, lo que pudimos haber checado desde antes, ¿sí ¿me entiendes? Sí, totalmente. Entonces, este, yo pienso que es lo que es de lo que se debe encargar, debe, bueno, va a cargar, no, debe sí. encargarse un, un encargado. Yo creo que desde el momento en que todos, porque de un modelos sin que lo tenga la vista todo. ¿sí? yo creo que debemos, por eso es que es bien importante su directamente en eso, y ponerle, hacer el tal modelo y le apuntar lo, las fracciones en las que específicamente van a tener que estar personalmente pegados supervisando, si van a poner tres o cuatro personas a hacer la misma fracción, no es solamente una persona porque a veces lo queremos decir, bueno, ya vamos a revisar que, que ya lo no está haciendo bien y luego resulta que les dicen, oye, oh, sí si es que ya lo no chequeé, si lo estaba haciendo bien pero es que me pusieron otra persona a serigrafiar, y yo lo chequeé a esta y pues esta ya pasó pero ya la otra, pues es que tenías que haber estado con todas, hasta que vayas a bien que también es muy común, igual es un importante están bien pegados la hora que están haciendo esa reacción y lo están cuidando perfectamente bien. Pero él no va a hacer únicamente esa práctica. Van a ser cuatro o cinco personas van a hacer esa atracción. ¿Y, y no, no es va a nada, nada. práctica. Totalmente. Yo aquí les voy a hacer tres observaciones ya para terminar con este tema y pasar a la sí. última parte de la práctica. Tres observaciones que siento que pueden ser muy importantes. Primera. Hablemos claro y hablemos de frente del asunto de las programaciones. Porque yo desde que me acuerdo, bonito es ese tema. ¿Sí o no? De los brincos. Que estoy consciente que se ocurre que tienes todo las asunto les voy a decir algo bien franco porque siempre hay que hablar de los dos bandos, de los dos sí. bandos. tanto razón tiene el trabajador como razón tiene algo que está ocurriendo por algo está ocurriendo no podemos decir que alguien esté en contra de la empresa y programe las cosas a propósito así, para que tenemos. les quiero pedir que reflexionen en algo esta empresa tiene un poquito más de pares que produce semanalmente, comparado con otras por varios motivos muchachos muchachos y uno de esos motivos es porque accedemos, tenemos agarrado una parte del mercado, de la clientela, que no cualquier cliente puede atender. ¿Se han puesto a pensar en eso? Tenemos ciertos clientes que tienen cierto nivel de exigencia y cierto nivel de peticiones de repente. Hay 90 de cada 100 empresas aquí en San Pancho que no pueden llevarle al ritmo a ese tipo de clientes. ¿Por qué? Porque su equipo no puede reaccionar, entonces se conforman con clientes menos exigentes. Y claro que tienen menos brincos, mucho menos brincos, pero tienen mucho menos paches, mucho menos producción, y no pueden acceder a sus clientes. Le venderán una vez un polvo, pero ya no les hacen el surtido porque okay, yo te lo pido para tal fecha, y no me lo traes, yo ocupo una respuesta rápida. Entonces... Yo estoy de la idea de que siempre podemos mejorar programación en cualquier área que ustedes me digan. Por supuesto que yo nunca voy a decir que está bien en todas las áreas, siempre puedo mejorar. Pero sí concienticemos, muchachos, que esas situaciones de que de repente hay cambios, es parte de nuestra empresa y de nuestro nicho de mercado que estamos atendiendo. Pues estoy mal? No, no, totalmente. Es que es por ahí. Entonces, no les estoy diciendo que nos vamos a cruzar de brazos y que nunca vamos a tratar de mejorar, pero también vamos a plantarnos en una realidad y saber que eso no va a cambiar de la noche a la mañana ni totalmente, porque nuestros clientes así nos lo exigen. Entonces, entendamos que es nuestra realidad, que es nuestra verdad, y si no queremos eso, tendríamos que irnos a otras empresas donde no tengan ese tipo de clientes. Porque no se hace por gusto, eso sí se los digo, no es por gusto. A los intereses de la empresa de recuperación de dinero, de cobranza, de, de, de, de que tienen que tener la nómina lista, de que tienen que hacer sus movimientos para que a ustedes no les falte lana, a la empresa le conviene que esas cosas se programen, sí o no, ¿verdad? Entonces, es más complejo, muchachos, de lo que aparentemente suena. Pues yo sí quería hacer una pausa y de alguna manera sí nos socializáramos en eso. Porque de verdad esas cosas no se hacen por capricho. Número uno. Número dos. Orden dada y no supervisada. Dale papura. Estamos hablando ahorita ya de un polo, y ese es el dueño. De una orden. Yo no vi que me apuntara, pero bueno, tienen una memoria, pero excelente. Ya, ya me quedó claro que sí la tienen excelente. Yo me acuerdo bien clarito lo que acabo de ordenar. Si a mí el mañana me pregunta, les he decir exactamente lo que pido. lo no, mejor ustedes están así como que cabrón. ¿A qué hora 50 cuenta me di? De una orden. Benito dio otra también. Las tengo yo muy claras dos, ojalá las tengan presentes. Pero fíjense bien a qué grado debemos de llegar. Un puesto que se maneja responsablemente, ¿qué creen? Nunca necesita una orden. El día que yo como encargado recibo una orden, ese día me siento mal. Lo ¿no? que todo es que te quiero recomendar que ir en la práctica de esto y lo otro, no tocaste nada de estos temas. Platicamos el otro día a media hora, Robert, ¿qué pasó? No? Te dije esto y esto y esto. Esto es lo que necesita mi empresa, ¿qué pasó? Me preocuparía, o que ya me está teniendo... ¿Qué diferencia cuando yo, cómo llegué? si ¿Sí yo no te dije los temas? Mira, te recomiendo tal, tal tema. Te mandé a decir a Don poco. ¿Por qué? Viendo la manera de ayudarlos, no la manera de anularlos al contrario, de ayudarlos. Pero sin necesidad de, de, de ocupar órdenes. Muy diferente a que te den un punto de vista o una... Ah, bueno, claro que sí lo integramos. Pero esto se lo estoy comentando, ¿por qué? Porque estábamos hablando del asunto de lo de la libreta, de lo de anotar el error y de que le pinto firme. Por ejemplo, vamos a ver quién lo hace. Y ya donde veamos que nadie nos lo exige, otra vez a la basura en la libreta, otra vez dejarla ahí ¿Vale? Todo no? Es muy común la dejé en la casa. ¿En la dejé ¿En, en la casa. Ahorita, ahorita la traigo... ¿Dónde la dejé? Ella andamos buscando las máquinas abajo, de arriba abajo, por todas las. ¿Dónde la dejé? Que quisieran ser malos y aparecer en la nivel de. Personas, ¿no? claro. muy diferente a supervisores de verdad, supervisores de empresas donde se los exigen, por ejemplo armadoras de automóviles, etcétera, que todo el día están aquí con todo el día, todo el día, como si la trajeran pegada, la, la, la pegada, ¿no? ¿De veras? Enganada, ¿Ves Es que bueno, el baño no casi casi ni, ni, ni, ni la suelta. O sea, de veras es ese grado. ¿Por qué? Porque ya traen otra manera muy diferente. Entonces, aquí los que traen su libretita y su tabla son unos locos, aquí son los raros, y en otras fábricas son el total de la gente. Dice por ahí una reflexión. Imagínense que de repente estamos por aquí y ponemos unos binoculares hacia allí enfrente, unos como telescopios, y vemos un salón, Salón del Cofranco. Y de repente viéramos a gente que está así como moviéndose y así y así cosas raras y moviéndose y todo, desde lejos. ¿Y sí. qué pensaríamos? Sí. Porque estamos viendo desde lejos. Y si nos metiéramos al salón, encontraremos que hay una fiesta y que están bailando todos. Allá nos, ayer no nos parecerían locos. Esa es una frase de un filósofo. Y ahí estoy sacando el ejemplo. Aquellos que fueron vistos desde afuera bailando pero que no escucharon la música fueron tomados por locos por quienes pues no los ahogan viendo. Porque solamente las personas que estamos adentro sabemos qué traemos, qué movimiento traemos. Por eso debemos nosotros estar en nuestro canal. Si nos critica alguien de afuera que nos critique, siempre a la gente que es líder se le critica, siempre a la gente innovadora se le critica. Pero no queremos estar en nuestra zona de confort donde no nos digan nada. Entonces, esa era la segunda observación de la orden dada y no supervisada. Y por último, ¿no? ya no más mi punto de vista lo de supervisor encargado. Supervisor está formado por dos palabras. Yo ahorita, si no fuera supervisor, yo haría esto. Porque estamos todos al mismo nivel. Super significa por encima de, eso significa super. Entonces, yo soy supervisor, yo hago esto. Y me pongo a ver, no porque me sienta más que ustedes sino porque necesito ver más ampliamente si ¿Sí me estoy explicando super, super es encima de pero no en cuanto a estatus en cuanto a me creo más, no en cuanto a lo que tengo de responsabilidad es mayor responsabilidad mayor y capacidad para mirar visor. ¿Qué significa visor visor, visual mirar, mirar por encima de ¿Qué caracteriza un supervisor su capacidad de mirar por encima de mirar lo que otros no miran es lo que hace un papá con sus hijos. Es un supervisor de la educación de sus hijos. Mira por encima. Mira más allá de lo que miran sus hijos. ¿Me explico? O sea, eso es un supervisor. Mira por encima. Sálganse del puntito negro. Eso es ver lo que todos ven. Vean la hoja blanca grandota. Eso es el supervisor. Ver el espacio grande. ¿Sí? Ver su área. Ver la banda de montado, pero completa. Desde donde entra mi proveedor interno hasta donde termina mi cliente interno. Explico, es todo completo verlo el escenario. Y encargado, es significa dentro de y cargado significa a cargo. Es la persona que está a cargo, significa que ahí tú mandas, pero mandas no por importancia, sino por lograr lo que se está pidiendo. Entonces esas dos casas, cosas y sí, tengamos muy muy en cuenta, por favor, no las olvidemos. Vamos a terminar la plática del día de hoy hablando de algo muy importante, esto es algo muy importante para lo público, yo les hablé de que él, para él es muy importante y no me dejará mentir ahorita al final que haga sus comentarios, pero es muy importante que ustedes estén a gusto chateando, ¿están relajados? No, no nos confundamos, ¿están relajados en la playita, así traigo un coquito? No, no, ¿están trabajando a gusto? Pero ojo, trabajando, no cotorreando, si es trabajo, sigue siendo trabajo, pero lo, con lo normal, que no se sienta el ambiente tan tenso. Si de por sí tenemos que atender urgencias y brincos y problemas, bueno, vamos a tratar de, de abarcarlo de la mejor manera. ¿Sí? El mercado así pide las cosas, desafortunadamente. Número uno, ¿cómo, ¿cómo trabajar positivos? Primeramente, se los dije desde el inicio de la plática. valoremos nuestro empleo, muchachos. Si valoramos que tenemos chamba y que tenemos una manera de llevar un sustento a nuestra familia, es algo de que sentimos bien. ¿Cuántas personas no hay que no, que no encuentran este trabajo? Que quieren una oportunidad y no la tienen. Y gente muy talentosa a veces. Entonces, eso que nos sirva para estar con una actitud positiva. ¿Cómo trabajar positivos? Hay que ser muy duros para invalidar los errores. Los errores, pero no a las personas. Es muy diferente que yo haga esto. Ay, qué, qué mal estás, ya ni la haces, sobre todo lo haces mal. No te digo, no sirves para nada. ¿ahí a quién estoy invalidando? ¿al error o allá? a ella? A, a la persona, me estoy yendo sobre la persona Adominem, te llaman en latín Adominem significa irte contra la persona, acabar a la persona eso significa adominem. en temas de filosofía se dice que eso no se debe de hacer nunca te debes ir sobre la persona porque empezamos a desarrollar el rollo de te hice, me haces te hice, me haces, me voy a desquitar, te desquitas no acabo es muy diferente a decirle, ¿sabes qué? mira este reporte, este formato tiene este error. esta otra hoja trae este otro detalle, si lo miras, vamos a decir: ¿cómo le hacemos para corregir? Llevas tantos errores que se han cometido en tu departamento en este mes, el mes anterior fueron tantos, la meta que traemos es de tantos errores en un mes, ¿sale? O Saca tu libreta, enséñame las actividades que ibas a hacer para este mes para mejorar, a ver, esta, ¿qué has pues, hecho? Si pues, ¿sí? ven, pura supervisión por la supervisión y estoy invalidando muy fuerte su error, pero no a ella o le dije algo a ella no. Sí, no. si yo me voy, ¿tendría algún motivo para estar molesta conmigo? No. ¿por qué? si en ningún momento me metí con ella en ningún momento me metí con ella si se molesta, anda muy mal muy desubicada, porque entonces quiere que no le digan nada y eso no se puede porque debe de haber una supervisión y debe de haber un seguimiento. Entonces, esa es la bronca que traemos si y le estoy poniendo el ejemplo clarísimo. ¿Cómo trabajar positivos y validamos el error, no a la persona? Y si se da de eh, esto que todos de contar, se da de que efectivamente se le está hablando el error, no de esa persona, del máximo árbol, o sea, de máximo o lo agarra a la persona, o cree que si le está salvando, dije, no, pues que, sí. lo primero que está pensando es este cabrón, piensa que si yo pende, si yo también he fabricado y yo soy más chico que él, es más, yo tenía fabricado más padres que este cabrón. Esto y esto, o puede ser yo he trabajado donde se fabricaban las plasticas de cuento, ¿no? O si yo soy mayor de edad que este carro nunca me voy a enseñar. O sea, están, me imaginé ese punto de cosas. Me lo llegaron a decir algunas personas, ya no son algunas, oportunamente ya no están aquí, pero llegaron a, a decirme: es, llega una persona que fabricaba en un tiempo mucho y trabajó ahí, llegó a trabajar en un momento conmigo y llegó a pensar eso. Lo supe de terceras a personas, que chicas, eso. Suelita. Si no está bien, si lo no estoy descalificando a de él, malgando a él, estoy hablando de, sus, de los errores que están en del parlamento, totalmente, y pasa, se pasa, y pasa, y por eso sin impongo no a ver los no personales, más? tres nada más es pues, tu área nada más. Y, ¿Y no que hay en el ser? fondo de todo eso una incapacidad de confrontar, o sea, nosotros otro hablábamos de la palabra de una incapacidad, no confrontamos, no hacemos frente. De Benito me hizo una observación acerca de mí, a ah. no se acuerda. Roberto, te quiero, con todo respeto, pedir que observes tal y tal, tal acerca de ti. Te recomiendo que la mejores. Lejos de enojarme con él, o pelearme, o agüitarme, o ponerme a ayudar. Lo único que hice fue observarlo, escucharlo y decirle: Ok, muchas gracias. Si sí, sí, sí tienes razón, lo voy a tomar el acabó. No me hice menos persona por, por escucharlo, ni me hice menos ni nada. Simplemente es: me está validando un error. No a mí como persona, también, se acabó. Seamos más valientes, muchachos, más valientes. No nos tomamos las cosas personalmente. Últimos puntos. A ver, Benito, ¿puedes ver? Ah, pero a ver, a ver. Pienso que a veces todo lo que pasa en la defensa uno mismo se lo provoca porque no sabe dirigir su departamento. Yo pienso que si cada quien, cada uno de nosotros dirigimos bien lo que es la de nosotros, o sea, no andaremos así, pero a ver, si cada uno hace su trabajo, lo que le corresponde de supervisar te aseguro que van a haber otros cambios en un momento Porque a veces uno de ellos pinche estresé y no quieren que digan no nada de la chingada pero es por lo mismo que no hemos sabido llevar bien el marco o sea, digamos en mi persona digamos, siendo así de nervios y la cosa me salen con que no hemos sabido manejar uh -huh. en cada uno de ellos es lo mismo, o sea, si ellos hacen bien su trabajo lo que les toca te aseguro que van a estar ya a lo mejor no presionados rely, no y con la mente más abierta ¿verdad? Yo pienso que aparte de que haya urgencias y todo, si, si llevamos un orden, te aseguro que las urgencias no nos hacen nada. Si llevamos, se vamos a llevar un orden, las urgencias que para eso echa aquello no nos van a hacer nada, porque estaremos llevando orden. Sí, ¿Verdad? Sí, sí, eso es lo que mi Dentro, dentro de, es, de, las, de las exigencias de nuestro propio mercado, lo vamos a poder sortear, no, no en una facilidad o sin ningún tipo de problema, problema haber pero la actitud, como ya empezamos a confrontar, ya es diferente. Empezar a confrontar te cambia la vida. La gente que va la gente que siempre dice que no, la gente que siempre está buscando echar la culpa a alguien más, es sí, que eh, no está confrontando El departamento no nace, no, no se va a hacer. Exacto. O sea, cada quien, aquel el más preocupado es el que tenga más desmadre. Y ahí es donde entra el punto de que cada, cada, cada cosa que tú utilices de tiempo y de dinero para o sea, capacitar gente, ahí es donde funciona de regreso, donde lo recuperas. Que gente que no estuviera capacitada, pero ya hubiera quebrado desde cuando. O sea, hay cosas muy positivas en ustedes no cualquiera del ancho de una empresa como esa. A veces en los partidos como dicen de aquí a la empresa, ah, oh, es que lo de, de tal país fuera con la cabeza y juega con las pinches patas. Exacto. O sea, que no... lo que necesitamos es uniformizar que todos estén al mismo nivel, que todos estén trabajando igual. Entonces, ¿cómo trabajar positivo. Seamos realistas, no idealistas. Esto, esto lo escribí en relación a lo de los famosos cambios de programación seamos realistas muchachos, es nuestro mercado, ¿sale? Va a haber cosas que se van a evitar, va a haber cosas que de plano no, metámonos al cambio, no nos resistamos, así son las cosas, en esta empresa al menos, ¿sí? ¿Cómo trabajar positivos? Dejar de comunicarnos como ignorantes, dejar de comunicarnos como ignorantes, como víctimas, como victimarios, como inconscientes, todo eso hay que dejarlo, ¿sí? ¿Cómo se comunica una persona ignorante? juzga, ya lo dijimos hace rato, uno confronta, te da la vuelta y luego lo empieza a chismear con el otro, todo eso, se ponen como víctimas, mira Benito lo que me hace, mira, mira Benito lo que me hace como victimarios, me la hizo Benito, pues ahora tú me la pagas, tú me gustaste para que me la pagues, y sobre de ella, y carrilla, carrilla, carrilla, hasta que truenan, y a veces muy buenos elementos son por los ¿por qué? porque el encargado se encargó, se encargó de vas para afuera, ¿Por qué? Porque nos ponemos así. O inconscientes de plan, me vale. Si sale o no sale, me vale. Le voy a decir que sí, pero nomás para no perder mi chamba. Pero a mí en el fondo me vale. ¿Cómo no la ve? Y no tengo el valor de decirlo, pero me vale. Eso es ser inconsciente. Y al rato, tres meses después, ¿por qué no encuentro chamba? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí está la boca que tenemos. Dejamos todo eso y comuniquémonos de una forma consciente. Ya pusimos muchos ejemplos confrontando, realmente estando bien con nuestro cliente y proveedor interno. ¿Cómo trabajar positivos? Ponerse en los zapatos de la otra persona, empezando por los zapatos, empezando por los zapatos del patrón y de los encargados. Si tú como encargado y tú como encargada quieres que tu gente te comprenda, empecemos comprendiendo a los que están encima de nosotros. Si siempre estamos juzgando a Benito o a o a Don Polo, a qué andamos pidiendo que nuestra gente nos comprenda ¿no? si exactamente estamos pidiendo lo que no hacemos. ¿Me explico? Entonces, Esta es una gran ventaja no para ellos, para ti, para ti, porque vas a andar más descansado. Porque cuando te pones en los zapatos de otra persona empiezas a tratar de decir, bueno, a lo mejor es por esto, a lo mejor es por lo otro. ¿sí? Pero cuando no, estás que, que, que estallas de coraje todo el tiempo. Pues eso es muy importante para que estemos positivos. ¿Cómo trabajar positivos? Dejar de pensar que estamos haciendo millonarios a nuestros compañeros que por gobierno. Toda la vida tiene su intercambio. Ah, porque sí. Nuestros encargados ven. No hacen nada. Yo no veo que hagas nada. Nomás estás ahí paseándote y pasas por un lado y pasas para otro. Y das órdenes no haces nada. Esa gente que lo está diciendo... Si no, hasta coraje nos da, porque están demostrando su inconsciencia, volviendo al tema anterior, su inconsciencia, su ignorancia. Entonces, otra vez, otra vez nos llevo al otro lado de la moneda. Si eso nos da coraje, que se expresen de nosotros, ¿qué sentirán el dueño, los encargados, que están por encima de nosotros? Es que no trabajan, no hacen nada, no, todo fácil, nos estamos siendo ricos millonarios. Créanme que no es así, sinceramente yo he estado de trabajador, he estado de patrón y créanme que no es eso. un trabajador puede ser millonario a un patrón, no creo porque todo el mundo trabajamos, cada quien a su manera y los empresarios arriesgan su lana sí. y un trabajador puede llevar a la quiebra a su patrón y sí. ¿Pues sí? sí. hay gente que no se merece estar batallando de lana y batalla porque hay gente que le falló pero no hay, no hay víctimas en esta vida cada quien tenemos lo que nos merecemos. Simple y sencillamente le estoy diciendo que nos olvidemos de ese tipo de ideas que al final de cuentas nos están manteniendo pequeños. No sirve pensar de esa manera. Toda la vida tiene su esfuerzo. Hay gente que son narcos, que son traficantes, que son secuestradores, que pueden tener de repente mucha lana sin merecerlo. Pero fuera de ellos, realmente la mayoría de las personas trabajan con para tenerlo. ¿Cómo trabajar positivos? Siempre que uno de tus trabajadores o tus encargados, Benito, te digan que algo no se puede, déjanos hablar, déjanos hablar. Que te digan todas las formas de cómo no se puede. Y al final de un polo, ¿qué le vamos a preguntar? ¿Cómo se es es puede ese Ahí, hemos hablado de otras pláticas. Que ya me dijiste siete maneras de cómo no se puede. Está bien, ya. Ya me convencí Estoy convencido, comer? ya, es más, déjame Tiro el piso, cabrón, que ya, ya, ya Me, me denomeca Ya, noqueaste ¿Talí? No más antes de dejarme caer Dime una, una Te catapicio <risa> a siete por una Que me digas cómo sí se puede Ah, pues, no, pues, no, pues, no, pues, no, pues si, si tal y tal y tal Cosas sabes, no. ahí se lo dejas Con una que te digan cómo sí se puede Así se manejan a las personas que son negativos constantes, los que vimos hace rato. Mientras te deshaces de ellos, así se manejan. Ah, es que no, por esto, por esto. Ok, está bien. Ya me dijiste cómo no se puede, cómo sí se puede. Así de fácil. Eso sirve para trabajar positivos, porque haces que la gente, de una posición de víctima, se cambie a una posición de conciencia. Y empiece ella misma a ver cómo hacen las cosas. Ya por último, no veo. Me... Yo, yo, ya se va a dar peor. Yo pienso que a cada uno de nosotros nos pusieron arreglo y aquí se les puso a cada uno, tanto como a mí como a todos y yo pienso que cada uno que estamos aquí es porque nosotros quisimos porque ha habido casos como que hay mucha inconformidad ¿Por qué? Porque a veces hay un, hay un, hay un problemita y, y en vez de resolverlo como que se hace más, más grande o sea, todos nosotros debemos de tener otra mentalidad a diferente a la del trabajador. Sí. ¿va? Porque muchos de nosotros, y yo les he dicho...